O que Muy buenas noches. Hoy voy a hacer una de lo que espero sean varias transmisiones sobre un nuevo servidor que encontré en Minecraft. Muchos de los que me siguen o de los que me conocen eh, saben que yo soy fanática de Minecraft en hueso rojo. Y encontré hace poco un proyecto que está llevando un compañero de Guatemala, que es un servidor RPG y entonces comenzó a jugar y ha estado muy bien ha estado muy bonito eh, todo lo la forma o la dinámica que se les ha pesado y más que pensado programado del servidor entonces está muy muy chévere la forma en que ha trabajado todo esto y pues lo voy a ir compartiendo y si ustedes juegan a Minecraft y están buscando un lugar Bonito, donde estar compartiendo y demás, pues les aconsejo que se metan acá. Entonces voy a compartir la ventana de juego. O, bueno, sí, la ventana que me deja acá. Eh, y no, no voy a tener cámara abierta el día de hoy, porque no, porque hoy dije voy a transmitir y no me preparé más que... Con esos gatos que ven al fondo y algunas imágenes que descargué y ahorita pues también no me estoy complicando. Al usar Stringer para estar haciendo la transmisión. Entonces vamos a quitar este que es el fondo y ya debería verse la pantalla. A ver, la voy a configurar un poco a que ajuste a la medida de la transmisión. Para que no se vea ahí Quiero ver, ahí, ahí Por ahí, por ahí quiero ser A ver um, Estoy en varios servidores Pero este lo que tiene de especial Es que es más RPG Es más de pelea, más de combate uh, Lo voy a bajar un poco al juego que no sé si le está ganando a mi voz en la transmisión. Pero ay, ya, ya no configuré. Y pero este que es el de que les decía de Guatemala, el Dungeon Craft. Está muy bien. Eh, para quienes se quieran meter, primero tienen que entrar al disco. Y es, entrando al disco ustedes van a compartir su Weimar Talk y con eso pues ya ingresan a Puerto Rico. Eh, una vez que han puesto su gamer tag en el Discord, pues van a poder ingresar acá y si ponen eh, la IP, la IP del servidor, pueden ponerla en cualquiera de los bloques que están como de, de los canales, perdón. Hay uno donde están las IP y si no, en cualquier canal ponen la eh, IP y van a tener eh, esta dirección. Ah, cuando ingresen por primera vez, le va a pedir que se registre. Eh, ahorita voy a tapar acá con el gatito, porque voy a ingresar mi contraseña y eso lo van a hacer con. Ver, vamos al gatito. Eh, y eso lo van a hacer con Fleetal Entonces no les puedo mostrar mi contraseña de juego. Ahora sí, ya estoy en el spam. Eh, idealmente, eh, pues, me debería poner en el último punto donde me desconecté, pero ya me vine al spam antes de... porque no es mi intención aún eh, revelar dónde vivo. <risa> aún no, aún no voy a revelar dónde vivo. Eh, ya más... bueno, ya irán descubriendo que tengo... de qué de que kingdom soy. Pero, um, contarles un poco, esto es el spam. Tendría que ser la primera cosa que vean al entrar. Ahorita hay varias cosas que se están construyendo, como el hecho de este bot. Este es un bot, no es un jugador como tal. Eh, aún hay que trabajar un poco en, en una cierta historia de misiones que se ven ahí. Creo que no están viendo la letra porque dejemos que mi rostro deje de poder por ahí. Entonces, eh, tiene estas transmisiones, tiene algunas ahí eh, funciones, le idea a futuro que sea una historia mucho más completa. Entonces, eso para después. Quiero ver si me logro salir, que esto de vez en cuando se traba. Creo sí, ya no salí. Y esto fue pues, paseando el chat, ¿no? Entonces... De entrada, si ven un poco donde sale mi nombre o del jugador, ahí se revela bastante información sobre los jugadores. Como de qué rango son, de qué reino pertenecen. Y pues hay un poco de todo ¿no? en, en este spam. Eh, lo primero es el mundo de Survivor, que está acá. Que este sería el primer ingreso para la mayoría de los eh, primeros jugadores o eh, si ya quieres entrar a jugar de lleno. Si no, pues aquí hay varias cosas que se están construyendo. Está este, que es um, una cuestión para andar en los trenes. Así es que el Ocarusel, no, Montaña Rusa. Este, que es el skin oficial del, del, creador, del, del, del creador del server y el administrador también. Que él ha hecho y decorado un poco acá con ayuda de otros jugadores del servidor. Uh, por aquí hay un cine. Voy a tirarme, creo que no muero. No, no muero. Uh, aquí hay detrás de estas espadas, hay un cine. Que quizás está abierto. Sí, sí está abierto. Que la idea del cine es que ahí, hay, o sea, hay un flu que va a estar haciendo transmisión. No sé si está desactivado. si sí, se sí está desactivado ya me acerqué suficiente pero por ahí va a haber una transmisión de videos o ¿no? algo me imagino que aún no termina de decirse por qué pero también está esta parte del carrusel del, del carrusel quién es con esta palabra no? el rollo poster que en esto sí me vi inmersa junto con exam, y se fue Veremos otra vez entonces el polar coaster te muestra o te deja ver como todo el mundo alrededor todo lo que hay en este lugar Y ya me trae. Me a tocar ir empujando a estos. No. A ver si los puedo quitar. ¿Podré quitarlos? Sí, me puedo quitarlos. ¿Sí? Entonces, el roller coaster sí fue algo que me vi inmerso y estuvo muy bonito. O sea, la experiencia de visitar el mundo y ver todo el spam con esta construcción, eh, además de que aprendimos mucho, estos carritos muy grandes podrían Creo que hay que hacer una mini limpieza aquí de carrito porque sí está un poco o Me voy cambiando, me voy cambiando el carrito solo me estoy encontrando. Es ¿Eh? que no vamos rápido. Y lo logro hacer cada el cambio. Ya no logro el impulso adecuado para llegar hasta ahí. Ah, creo que sí me voy a poder salir del lado. No. Sí, que me Entonces, vamos a hacer una pequeña limpieza por ahí. Te voy a, voy a decir la lógica que si hacemos esa limpieza por las cosas. Y en otra transmisión, pues, les voy a enseñar cómo, cómo va. Eh, pero ahorita creo que lo que más importa si vas a entrar a jugar por primera vez es llegar al mundo de barba. Y, que es como el desobediente, ¿no? El, el típico mundo donde vas a comenzar a crear a conseguir tus recursos y, y a generar toda esa parte de impulso, ¿no? Entonces, vamos a ir por acá, la fuentecita nos va a lograr y nos va a llevar acá. Eh, de entrada, no es una gran idea andar como sin tu... Sin, sin, sin armadura, porque algo que tiene la experiencia de Pungyong es que, eh, pues, hay cierto nivel de... No, esta es una espada normal, voy a vender esta. Voy a activar el flight ya que soy rango de pavo, y oh. puedo activar el flag para dar un recorrido, ¿no? un pequeño recorrido. Estas construcciones que ven aquí no son construcciones hechas de adorno sus construcciones tienen un porqué y, esa, y eso es que dentro de ellas habitan diferentes mobs modificados programados de forma muy diferente al típico mob de Minecraft del de esqueleto del zombie entonces la idea es que como RPG vayas subiendo nivel vayas construyéndote un pues un rango, vayas eligiendo como tus habilidades y, y vayas también y logrando crear una comunidad alrededor de tu crecimiento como guerrero, como jugador, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ahí está el fitmaster que ya es un modo que ya puedo matar, de un poco, una forma muy cobarde, pero pues ya no mato, ya, ya me atrevo a meterme la primera vez o las primeras sesiones que tuve dentro del servidor pues era muy cobarde no ha activado el pvp que el pvp es ese, esa configuración que te permite decir si los jugadores pueden matarte o no eh, ahorita creo que lo han desactivado pero se activa de forma muy sencilla la terminal de juego es algo que se va a usar mucho mucho va a usar muchísimo yo eh, Ahí está, lo tenía apagado y lo tengo y eh, Yo personalmente um, agradezco estar en Java por la cantidad de cosas o, o de feature o también el peso de a veces eh, la, la, la, la cantidad de, de usos o cosas que encontramos en el mundo. Eh, hace bastante pesadito el no andar. Eh, no quiero me lo voy a llevar también aquí hay una modificación que es de un no sé cómo decirlo voy a decirlo como pack aunque no sé si se llama un pack pero es eh, hit plus hit plus te deja conseguir cabezas de los mobs de los jugadores de todo lo que tenga una cabeza puedes conseguir cabeza entonces eh, qué es esto Alguien construye aquí nomás en el... Ok. Muy cerca del spam. ¿Será un reino ya protegido? Hay extractores. No, no es un reino protegido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan cierto? Prohibido el paso, pero no hay protección de terreno. No, no entiendo. Ah, es legión... Z, órale. Estas son las cosas que modifican el reino, que lo hacen muy diferente, y es que uh, puedes proteger el terreno y activar como estos mobs que defienden tu reino, y luego por vienes y kills. Um, ¿Pero por qué construir tan cerca del spam? Bueno, no sé, no sé por qué construir tan cerca en el spam. Y en especial, no sé por qué está tan débil los mobs. Son cosas que de seguro en alguna sesión, eh, pues, invite al que es el rey de mi kingdom a explicar qué onda están las configuraciones de los reyes o de los reinos. y Bueno, aquí hay un tour. Por cierto, este es de los mobs más fuertes modificados que van a encontrar dentro del mundo don señor Thor y si sí, tiene el diseño de la película DC Game okay, así que lo pueden disfrutar de lo guapo que es y de lo peligroso que es porque los más fuerte yo no me metería mucho con él si sí, es su primera sesión de juego um, y así hay varias construcciones para el dungeon para visitar que, que si es la primera vez mejor solo alejense de las construcciones y váyanse a iniciar un kingdom o amistad en el Discord y súmense a un Kingdom. Eh, yo al entrar tuve la oportunidad o, o esa oportunidad de ser chera del, del admin del grupo y me puso con un kingdom con gente súper chera y que en algún momento estaré invitando a las transmisiones a compartir o, o, o haremos algo en conjunto entonces, esto es un poco de las modificaciones, pero en general, quiero ver, me voy a, ir a un punto donde me siento seguro, Donde siento que no me van a atacar mucho. Voy a ir ahí, a este pilar. <risa> aquí. Y, eh, va, lo que les decía un poco con la terminal. Eh, algo chévere que está aquí es la, la forma en que las han modificado y han creado un menú para um, explorar, para poder explorar y crear. Es un servidor que está siendo programado, está siendo creado. Hola Loli, I, I tengo el honor de tener al admin acá en el de transmisión. Diga otra vez Loli Admin. <ríe> Entonces, gracias a él, estoy acá adentro jugando y me ha llevado casi que de la mano, ¿eh? Me ha llevado, ¿no? Por todo el mundo, farmeando, aprendiendo y respondiendo cada pregunta que he tenido. Entonces, igual el Discord no es la única persona, hay mucha gente que estará dispuesta a apoyarte, siempre que no abuses, porque es que también en el servidor hay gente y usuarios que van a abusar de tu confianza, ¿no? De tu buena fe de apoyar al nuevo, entonces no abuses, no abuses de la buena fe de la gente de entrar al servidor. Eh, come, uy, come, come, come. <ríe> no entiendo, come. Ok. Entonces, esa buena fe del, del servidor o de los jugadores te la tienes que ganar siendo un buen servidor, un buen jugador, un buen. Eh, Compañero, o sea, no vayas a entrar de rata queriendo, no sé, <ríe> que alguien te regale cosas solo porque sos nuevo. Entonces, eh, pierdas cosas, por favor, ¿no? Entonces, al entrar, eh, lo primero es que puedes canjear tu kit. En el caso que yo ya tengo, como les banco, ya no me la da, pero puedes de entrada aquí, agarrar tu primer kit de principiante. Y luego podrás ir canjeando nuevos kits según si no vayas creciendo. Y ya los últimos, pues puedes comprar también. Puedes comprar también rangos. Yo, por ejemplo, ahorita tengo el kit Overlord, que solo son 20 pesos. Y esos 20, pues es para que el servidor siga vivo, ¿no? Pues eh, que alimentes, pues que alimentes. Ah, ok. <risa> Si ya comí, como quién com Ah, que yo coma. Ya entendí. Es cierto, no me no he comido, ¿eh? Entonces, eh, esa plata que pones para los quitos y pues, pues para ir pagando, eh, de un momento a otro le vamos a mantener la vida a Loli, ¿no? Pero, pero ahorita, pues, paga el server, básicamente. Entonces, eh, ahí vas a poder canjear nuevas armaduras. Eh, por ejemplo, yo ahorita ando cargando mi armadura Overlord, se la voy a enseñar en algún momento en la transmisión. Así que atentos. Pero sí están estos dos armamentos que son del kit, este Overlord. Y si lo ven, están bien fuertes. O sea, miren todos los encantamientos que traen. Y, por ejemplo, la espada hace daño de 78. O sea, eh, si entrar a jugar aquí en el servidor es entrar a jugar diferente en Minecraft. Es muy diferente. Si piensan que van a entrar a un servidor vainilla, tal cual como la mayoría, olvídenlo. O sea, yo entré con esa expectativa y he tenido que aprender una barbaridad de cosas. Pero una de cosas. Y de ser una persona creativa y que hace medio con salvador en bloques ahora soy o pues, estoy en camino a ser tu una ninja entonces eh, de ahí que más puedes adquirir un tipo de trabajo que te va a dar experiencia y te va a dejar ganar dinero porque aquí también puedes transaccionar con dinero virtual hay dos tipos de dinero no la tuño con y están la serie de coin luego hablaremos de eso por ahorita no entonces yo, por ejemplo, soy farmer y, si sí, nomás me acuerdo, también soy miner. No estoy segura de cómo revisar eso. Pero, venga, que sí me acuerdo que soy farmer y sí me acuerdo que soy miner. Okay, y... Ajá, si sí, lo sueltes porque estoy ahí. Farmer es... Aquí está este, soy farmer también. Sí, aquí está. entonces aquí, aquí, Loli ya que estás ahí en el <risa> aquí te falta un botón de back de ahí eh, ¿qué? tengo el de encantamientos y armas tiendas y habilidades de mascota y el menú RPG, que esto es algo nuevo que aprendí, el menú RPG tiene el de seleccionar tu habilidad, tu maestría. Yo soy arbalista, o sea que soy maestra del arco. Eh, aquí me falta otro... No salí, no a poner el menú. Y de ahí vas como mejorando tus habilidades, ¿no? O sea, súper... Chévere la dinámica de ir ganando experiencia, ir subiendo niveles. Yo estaba en el nivel 3, ahora estoy en el 8. Y he roto un poco, he eh, pasado de tener la habilidad de Firecross cross home a tener two rounds. Y así, cuando llegue al nivel 20, tendré otro nivel. Eh, ahorita este es el 10, estoy próxima a ser 10. Y vas a lograr diferentes actividades. Aquí también falta un botón de back, pero no problema escribir realmente no, no es un gran problema. Eh, de ahí con las maestrías está esta parte de ir mejorando con estadísticas, como haciéndote si más fuerte y en general de eso se trata. Entonces, eh, de lo primero, primero es ganar dinero. Y una de las formas de ganar dinero, de las primeras formas de ganar dinero que descubrí fue con el bambú. Quiero ver si encuentro hacia dónde es que estaba la de bambú. Y si no, me voy a ir a Legion Z a romper bambú. ¿Saben qué semana a Legion Z a romper bambú? Ya que se puso tan cerca del spawn, que aguante, que aguante la piecita. Y creo que esa parte no estaba protegida, en el Ah, eso es nueva. Les voy a poner una indicación ahí de Loli, que a mí yo no sabía. A ver, para que les quede por sobre los skills, ¿eh? Quiero ver... Bueno, ¿saben qué? En vez de irme no ya lo encontré aquí vamos a poder, ¿sí de todo si está protegida la parte del bambú ¿no? no sé ah no no le tiene protegida bueno ahí vieron este saltó el bambú y me dio cierta cantidad de dinero que por ahorita yo tengo una cierta cantidad pero es por más que todo pues porque compré el bambú sobre eso tengo el dinero que tengo <risa> entonces eh, igual estaba como aprendiendo a matar mobs y los mobs élites al matarlos también te dan dinero muchas cosas en este mundo te van a dar dinero y puedes negociar cosas como servicios no yo hago muchos servicios y están ¿no? No, no vamos a, ir a hacer. entonces cosas que vas aprendiendo eh, Matar mobs te va a dar almas, matar todo aquí te va a dar algo, <risa> en general siempre te va a dar algo. Eh, y, pues, básicamente si quieres entrar a solo crear, mm, este no es el espacio. Yo iba a jugar sin mentalidad y ahora pues ahí ando matándome a un Mundo. Si lo que quieres es jugar diferente Minecraft, este sí es el sitio para vos. Entonces... Voy a irme a uno de los primeros dungeons, solo para que vean que están esos dungeons acá instalados por Lolivet, pero también hay mundos completos creados aparte. Y si vas a jugar por primera vez, meterte al primer dungeon es lo más lógico. Hola, vida y... Uli. La vida y la Sakura, por Dios, voy a descubrir los nombres de todos aquí ahorita, siento que... Y aquí está la Gabriela. Voy a descubrir los Facebook de Medio Mundo del Servidor. Vale, vamos a entrar al primer dungeon, que sería la Isla Primis, para que vean lo que es un mundo entero completamente diferente, construido, para que, pues... Bonito. Entonces, eh, bueno, aquí un reset y ya esta misión ya la hice, entonces ya no hay nada que hablar con él, pero este te habla y te da una primera misión que es ir hasta la isla. E ir hasta la isla y hablar con el jefe, ¿no? Que eso ya lo hice. Ya hice varias misiones. Ahorita tengo que volver a hacerla el farmer, porque ya no está la historia. Pero es que también este pueblito cambió. Hace poco entré y tuve esa wow, cambió. Porque ya no está igual. Conejos gurillos. Entonces, si sos del primer nivel, entrar a matar conejitos bravos es, es una buena forma de comenzar a acumular. Souls. Oh. Crisis Conejitos. Ahora, sí puede ser, no sé si la armadura del principio el de mate de un golpe a los conejitos, pero igual de alguna forma vas a tener que comenzar a conseguir cosas. Entonces, eh, los conejitos son un buen inicio. Desactivó el fly aquí, Loli, así que ya no puedo volar. Así que por eso se van a aguantar conmigo el caminar todo esto. Porque ya no puedo volar. Está desactivado. Pero sí, la construcción en general está bien distinta a lo que estaba la primera vez cuando yo hice esto. Y nada, está muy bonita. ¿eh? El, el... Creo que esta misión también no la puedo dar aún. Ah, sí, ya me deja ya me deja dar esta misión, pero huevos, wow, para hacer esta misión necesito un casco que me deje respirar en el agua, alguna forma de respirar bajo el agua. Vamos a darle me a la cosa rara esa, que ahora modificada genéticamente. No, de un golpe, pero se, sí se pueden completar totalmente. conforme fue, ok, el administrador nos está dando indicaciones ahí, ok, ok, bueno, entonces en su primera misión van a tener que ir hasta el pueblo y hablar con el jefe del pueblo, que es, hasta aquí a la cima, antes estaba ahí, nomás, ahora hay que subir hasta aquí. Y esto es lo único que le voy a descubrir del inicio del dungeon, porque ese sí es divertido, porque como misión, nuestra misión, nuestra Así que les voy a adelantar esta parte y después, pues ahí exploren y aprendan todo el resto. Busquen, ¿no? y Avance de alguien que ya lo hice y vayan a la par, pero avance de amigos. O sea, yo creo que la clave para disfrutar este mapa, más que aislarse, es integrarse al, al, al ambiente en el Discord y hacer amistades y, o también enemistades, porque al final también es como puedes configurar gente como tu enemigo y. Entre sí entonces así van como explorando y van encontrando ya de aquí van a encontrar todo tipo de construcciones donde tendrán que matar a todo tipo de mobs y les van a soltar todo tipo de piezas piezas como estas que les voy a mostrar eh, si ven <ríe> esto no es la típica armadura Um, que sueles tener entonces matar mobs te va a entregar piezas o te van a soltar piezas de armadura de, de ballestas, espadas palas, un chingo de cosas, de cosas, de cosas que eh, están totalmente modificadas, programadas totalmente diferente y que, le va, y que de seguro en el server la vas a disfrutar porque es un o sea, es una cuestión que le da un sabor diferente a Minecraft. Entonces, eh, por ejemplo, estos pantalones tienen un nivel 110 eh, y viene de un élite de una araña que es nivel 128, entonces yo soy nivel 8. Pero vas como aprendiendo trucos para irte matando, si tenés activo el try, pues lo activas. Y si no, pues conseguir diamantes, encantar cosas y conseguir lo que no puedes pagar con los rangos. Entonces, eh, es súper, súper chévere, súper diferente jugar. Eh, y con Hit Plus, pues, vas a poder tener tu cabeza. Tu cabeza por precios diferentes, dependiendo de en qué momento te mata, y cuánto dinero cargabas con entonces. Mi cabeza, por alguna razón, se ha vuelto extremadamente cara, aunque ni siquiera el administrador del server está seguro del por qué los precios son como son. Entonces... <ríe> No, no es cierto, los rangos, comprar el rango te trae ventajas, pero también no es que te hagan invencible, porque también es tu habilidad como jugador el que va a jugar después al final, de a, a favor o en contra. Si que quizás voy a ir a mostrarles un poco qué significa matar un mob por acá y cómo es que sueltan cosas, ¿no? Eh, me voy a ir con estos chiquitos de aquí, porque les digo chiquitos porque ya son chiquitos para mí, pero la primera vez que entré aquí era una cosa bárbara de me van a matar, huir, de morir, de volver a morir. Um, si son del tipo de jugadores que no les gusta morir en los juegos, um, este no es mensaje para ustedes. Si son del tipo de gente que quieren superarse todos los días y ser algo mejor, aquí sí es su sitio. Van a aprender cosas nuevas, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre están volviendo a comenzar reglas, creando nuevas reglas, y de seguro que vamos a tener nuevas sorpresas. O sea, definitivamente es para gente que quiera prosperar en la vida y crecer. <risa> gente que quiere estar estancada, no, no nos sirve, no nos sirven aquí las reglas. Así que, va, esto era lo que decía, que de repente. Pueden como perderse, ¿no? Jugando, aprendiendo. Y tiran un montón de cosas. Algo que aprendí de pura error o pura casualidad es que esas flechas doradas, esto va a ser el único tip que les voy a dar. Con esas flechas doradas van a poder llegar a aquellos cubos que son como tiros al blanco, ¿no? Sí, dependiendo del nivel totalmente, depende totalmente del nivel que tengas, te vas a ir haciendo más o menos pro. Pero al inicio, pues sí, yo totalmente cobarde, <ríe> sin pvp activo, evitando guerras, todo paz y amor, y ahora quiero matar a medio mundo, o sea, le quiero dar en la chucha a medio mundo. Eh, Enrique Vázquez, hola, hola Enrique, ¿cuál es tu...? Nate Tak en el Discord, porque si te sabes el mío es porque seguro estás en el, en el Discord. Siento que aprender sus nombres reales va a ser una experiencia reveladora. Aquí en el Facebook, realmente. Ah, esa Ome. It's my queen. Y mi king están viendo la transmisión. Olis, mis reyes. <risa> bueno, vamos a, bueno, ya que están los reyes y si los reyes me permiten ir a visitar el reino, se los puedo mostrar en la transmisión, obviamente sin revelar las coordenadas, pero es que conozcan, es que, ¿no? Que dicen mis reyes. Eh, pues mirar las cosas en el inventario acá. Tengo pepitas de oro distribuidas porque no se, no se juntan. Después les hago un solo bloque. Y Ajá, mi opinión se me movió. ¿Quién se movió? No sé quién se movió. Bueno, es nuestro también escribiendo en el servidor, en el chat. Estás por todos lados, Amin. ¿Cómo haces? Qué barbaridad. Está en el clip, está en el chat, está en el disco. Ya que me están acabando en un canal de audio ahorita. ¿Quieres hacer el tour por el reino? Pues sí, por eso te estoy pidiendo la autorización para que me dejes ir a mostrarles el reino sin no mostrarles nada todavía. lo otro también y que quiero que vayan viendo es que la gente va a saber qué sucede con ustedes ¿eh? la gente se va a dar cuenta dónde están que están haciendo cuánto de salud y si matan élites eh, fuertes también muy fuertes la gente va a saber solo no muestres mi laboratorio ok tenemos permiso parcial de mostrar el reino así que voy a ir al reino adoptante mío Voy a iniciar por el castillo, por mi castillo, ¿no? por la torre gigante que he hecho, que hace poco modifique y que le cambié el techo porque me dijeron que tenía, no sé si puedo decir esa palabra, no voy a decir la palabra solo porque no sé si puedo decir la palabra, pero tenía, tenía forma del miembro viril del hombre, vaya, vamos a ponerlo así, tenía forma del miembro viril entonces, eh, estas son cositas que se pueden ganar cuando compran el rango overlord. No suelta. Hay un montón de cosas. Ah, les voy a mostrar la armadura completa. Les estoy enseñando en mi bodega. Creo que muy poca gente ha visto mi bodega. Entonces, eh, esta es la armadura overlord. Se las voy a mostrar. Aquí ah, lo veo. Saben que voy a descargar toda la basura que anda arriba en, en los cofre de descarga y les voy a mostrar lo que, si invierten en el servidor, se pueden tener encima, mandar encima. Aunque luego aprendí que de repente la armadura se o solo cuando gaste té con los jugadores te sirve, ¿no? Porque de repente con los mobs es más costo-eficiente andar las armaduras serias. Y, o es una mejor estrategia, o sea, no es que no puedas usar es una mejor estrategia. Voy a comer una manzanita noche que también viene, te la regalan con el kit overlock. Hola sí <risa> Entonces, eh, quiero hacer si armo aquí, botercitas. estas también te las van a dar, te van a dar frutica, también experiencia en bote. O sea, los kits comprables son súper regalones. Son mega regalones. Eso sí, son. Loli es muy regalón. ¿Verdad, Loli es un regalón? Me voy a estas. Ah, bueno, ya que están algunas armaduras rotas, les voy a enseñar algo bien chévere de, de la versión pago en el servidor. Es que pueden prepararlas así, como ¡Tan! Están reparadas. Entonces, esta es la armadura Overlord y si ven, está súper poderosa. O sea, miren el casco, miren mi ¿Y qué camisa, no es camisa, sería como pechera las pecheras, eh, de ahí están como los pantalones, las botas, que la espada, que el arco, entonces, y también hay pala y hacha, aquí está el hacha, aquí está la pala y las flechas, o sea, sí te tiene cuenta tener todo esto encima. Pero solo si vas a hacer PvP con jugadores, porque si te vas a ir a dar duro con mods, ya no mucho. Ya no mucho, porque hay otra dinámica de juego. Una dinámica diferente con los modos. Eh, voy a ver si en algún momento se hace de noche y vemos esa dinámica de juego. Pero por ahorita voy a volver a mi forma humilde. No, no me voy a quedar con la puta, sobre Rol, no lo pienso. Um, me pongo torta, pero es porque estoy nerviosa. Lo mejor repelar es de este No sabía que eso sí se puede repetir también fixar, O sea, no sé. ¿Por qué hay dos más Porque no está terminado de traducir, va a decirlo. No <risa> No sé. Sí, pero sí se puede, sí se puede. Yo soy una loca de la clasificación, si se pueden dar cuenta. Hasta estas cosas las tengo súper clasificadas. Este tiene 110, pero está es mostrado con porque... todo. Voy a quedar con estas. Algo siempre me han dicho es que el precio dicta el poder, entonces voy a quedarme con las más caras. Conmigo. Voy a conmigo. Voy a dar... Karen. Bueno, esta es la torre, en la torre también tengo, bueno, esta es la fotografía familiar, por cierto. Ahí está el admin, los reyes, mi esposito, ahí es yo, ahí está Alec, que aquí está yo. Y ese es el reino. Estos son los ex miembros que están ellos para no olvidarlos. Y este es mi tren de la Ahora que me acuerdo, hay que este limpiar el roller coaster del, del spawn tiene un montón de carritos botados y no puedo enseñárselos por eso porque hay un montón de carritos encima de las vías no sé por qué no sé por qué pero así es este, bueno como les decía le cambió un poco arriba a la torre y ya no tiene ya no tiene forma de miembro viril masculino ya ya es un castillo más respetable. Entonces, para que ya no me chinguen, que parece. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió una piedrita? No entendí. Uh, se murió. qué salió una piedrita? Vamos a ver por qué salió en aquel. Y no está listo. Ahora sí si se ve. Entonces este es el sub y baja de la torre. Ya está, está y caminar no da mucha huella. Y sí, es automático. Uh, a ver, ya saliendo de la torre, y sí creo que se la puedo mostrar. Tengo aquí los libros de un juego secreto que vamos a tener gracias a Saf Blake o Games. No me acuerdo cómo se llama. A ver, no, me tengo que ver. No y la torre ahora es una oda a Isaac, a Isaac Herb of Tiding. No sé si un juego de esos juegos es muy bonito, pero sí la cara es de Isaac. Es la carita de Isaac. Isaac of Gandhi es una gran cosa. Es un castillo mágico. Increíble forma. Increíble forma. No sé si te referís al castillo anterior o a este que con cara de Isaac. No sé. Um, Esta es un poco el, la parte de Farmer. Aquí está Sir Lucifer, mi corcel, mi fiel corcel. Y por allá anda el caballito de mi esposo, que no le ha puesto mandado. ¿no? No sé eh, parece que si esto es una un mecánico oriental. ¿no? Sí, sí, sí. Suelo construir con cierta temática oriental. No sé si te has dado cuenta en el portal del Neder. Nuestro rey. <risa> Entonces, um, ahí están. Como soy farmer, tengo de todo lo que se puede farmear ya listo acá. Y como soy farmer, si le doy duro a las plantitas, pues me da un me me me poco más de lo que me darían si no fuera el farmer. Entonces, y creo que hay un índice al día, creo que ya lo superé entrando creo que ya lo superé. Igual, ¿tiene más sentido que farme en bambú al inicio para conseguir las primeras monedas del, del, del juego, que son la tuya? ¿no? Ahí está, tengo, ajá. Ese era mi límite como farming. No es que no pueda seguir farmeando, sí, sí, puedo o sea, es que que parar ahí. Solo que los superpoderes de tener como yo el farming... Está eh, esencialmente, y antes de que fuera necesario, aquí solo se entraba con fly. Ahora que pues, ya está esa puertecita, luego haré un portal más ¿no? Pero ahí está la puertecita. Eh, estas torretas también son modificadores del, del reino, que estas torretas lo que hacen es defender al reino. Y esta es mi torre perimetral que tiene un porqué, un porqué está construido así. Y es que desde aquí le puedo disparar a los mobs, porque al inicio, como les decía, era muy cobarde. Entonces decidí que iba a atacar desde aquí. <risa> a cierta distancia, distancia segura, con un perímetro seguro de cactus y sus espinosos. Y estoy creando un literal perímetro de la. Literalmente un perímetro. Alrededor, como que o sea esta onda, es una fortaleza, es la idea. La idea es que sea una fortaleza. Aquí también está el portal al Nether, también. Para mí, por mí, para mí, para. Bueno, no, para todo el reino, todo el de aquí. Eh... Que también tiene temático oriental. Y esta de acá es la casa de los reyes que está muy chulís, que tiene un aire postmodernista, <risa> tiene un aire postmodernista, un diseño entre medieval y modernista. Y Ay, eso es nuevo, espérense, eso es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo. Ok, ya terminaron el muro de las armaduras. Ok, sí, okay. sí, es muy Está en ¿Sakura? ¿Estás en África? está en África? Sí, está en África. Ya ¿Te tengo un Ahí ya eh, está lo que futuramente pues, es la hierro. Esta es la hierro, ¿no? Sí, es la de hierro. Ahí tenemos una casita para nos abandonaron yo creo que está en el en vivo no nos abandonaron esta es la casa del esposito con el árbol súper cute hecho a mano bloque a bloque y este es el reino puede el pandemia y ahí hay un George gigante con top secret. y ahí hay un gato y así, esto es un poco el reino. Espero que sí se haga de noche pronto. Para poderles mostrar un poco más de poderes. Y esto es... Un rompehuevos. estos es son un rompehuevos. Sí me abandonaste. Me abandonaste a tu tía. Yo que era tu tía amorosa, cariñosa y protectora. Entonces, este, esto es oficialmente Raid, o sea, Raid es un término muy común en Minecraft, voy a decir, alguien que anda jodiendo, rompiendo y tocando los huevos. Entonces, esto no lo hagan, ¿eh? En especial a nuestro reino, porque quien lo hizo se arrepintió de haberlo hecho. Entonces, no lo hagan, por en serio, Esas son las cosas con las que te puedes ganar enemigos, ¿eh? Y en especial si nos agarran a nosotros de enemigos, no quieren. No quieren meterse con el reino de los moderadores. Básicamente. Te quedaste sin sobrina. Sí, me dejaste sin sobrina. Me dejaste sin sobrina y yo feliz siendo la tía protectora y consentidora. Y quedé sin esa fortuna. Este, ¿qué más les puedo enseñar? No sé de qué nos a enseñar. Quiero un stream torturando a la angelita. Sí. Sí, sí, sí. Pero creo que ahí es la que iban a operar o no. ¿A quién iban a operar? Creo que es una vez. ¿no? no me acuerdo a quién iban a torturar. Lo que sí es que ya tengo las coordenadas de un montón de otros las tengo listadas y preparadas, o si se portan mal conmigo, pues caerles encima. Ahí tengo a tu cabeza, sobrina, me abandonaste. Lo otro que estamos haciendo aquí al final, aquí al fondo, al fondo, al fondo, además de proteger la entrada de la torre, estoy tratando de encontrar un shop de slimes. ¿Por qué? Solo porque sí. ¡Ah, por fin! ¡Ya te tengo que Ya les voy a enseñar un poco más. Vamos a esperar que aparezcan mops, mops, mops. Voy a ir como por aquí. Y por acá Por acá Y vamos a esperar que aparezcan ¿no? Si es que algún día quieren aparecer. Vamos a ver si es esta cerquita. 172 esta cerquita, si es, sí, es conseguible. De esa manera pueden rastrear también mods. A veces en el texto van a salir mods que son muy fuertes. El hobbling. Creo que este mob ha dejado de ser un reto para mí ahorita, en este punto. Creo que ya es mucho más sencillo matarlo. Uy, ahí comenzó otra vez. Por aquí. ¿Dónde estáis goblin goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin, goblin. Goblin. El goblin es un mini zombie chequeado. Poderoso, fuerte, no corpulento, porque es una cositita así chiquita, pero. Ay, que lo pasé otra vez. Ver, ¿dónde está? Ve, la sálcula subiendo, prestilla. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ve, un como... Sí, ya, como... ya dejaron de ser un para para mí. Dije, han quedado chiquitos. Al inicio esto me mataba, me daban duro. Y esto era lo que les decía, o sea, cada vez que maten un box que eh, tenga cierto nivel, este hecho para hacer cierto reto para los jugadores, todo el mundo se va a enterar. Todos van a saber que los mataron. ¿Por qué no Todo el mundo va a saber a quién mataron. ¿Me conectan para que te salgan un Vaya, está bien, conectate para que me no salgan un mob. ¿Ustedes lo que quieren es verme morir en vivo? Déjense de cuento. Sabes lo que está buscando? ¿Verme morir en un momento? está? ¿Él sale con unos motivos tipo de su madre. Fuertísimos, o sea... Ridículamente fuertes. ¿Alguien hizo de día? Ya me cagué. No, de día. lo difícil que es de ser de noche. Hay que vamos a El otro Ahí lo tengo. Papá, mi, mi oído. Gracias, papá. Yo sé que cuando eso pasa es porque es papá. Mi. Ay. Ay, ah, esto es lo que le digo. Aquí está la arañita normal, una flecha. No, murió. Ahí está la arañita chiqueada. bondo flechas no se mueren. Mejor me van a matar. Y yo sé que lo que quieren es ver el marido. Es lo que no han Entonces, estas cosas... Yo como soy herbalista, prefiero el arco. Pero, por ejemplo, Saome o Ladmin, que son... espadachines, chinas, prefieren espada. Entonces, sí, ser Arbalista. juego a distancia. ¡Uy! Me dio el olores. Me la lores olores. ¿No? far Se murió, se murió. No, sigue sí, ahí, ay, sigue sí, ahí. Sigue sí, ahí, ay. Sí, sigue ahí. Maldita araña, ya, muérete. ¡Fue puya! Ya están, hombre, hombre, hombre, hombre. No me andas, sabe que me han salido un montón de cosas mierda. Ah, no, esa palabra no la puedo decir. No, sí, no. no sé. Voy a, voy a comportarme sobre qué digo. Ya morí. Ah, no. Lo no Hoy sí ya me morí. Hoy sí ya la morí. ¡Ah! vale ya lograron su objetivo verme no morir en vivo. A ver dónde fue, chicas. No, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. No. Armadura y luego buscar cosas. Porque sé que hay ah, ya para no, para tengo una que de la pelota que dicen? No, todos dicen no. que. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Porque es verro Yo no sé por qué hay gente con Bedrock. Todos deberían ser llave. Todos deberían tener. Así no puede no no Quiero ver si. Ah, oh, no este, este. Acabo de perder un chingo de cosas allá. Saben por dónde Pero mi amor. Menos no me perdí la obra. Sí, estas son las formas más de pelear, pero es como sobrevivir. Ahora, si ven, si comienzan a observar el contador, comienza a subir porque voy a de matar mobs. Y esto es un poco algo nuevo que aprendí. <ríe> y desde que aprendí no me he detenido en subir en niveles. Okay. Ay, se me dejaron de tener tumba. Quiero mi tumba. Quiero mi tumba. Déjenme ir por mi tumba. me está sirviendo el chico. Ok, eso es no No sé si viste eso, pero no sé. Aguanta, aguanta, The Rock. The Rock no aguanta nada. Hay <ríe> que de rato se rompe. Déjense de cuento. Se rompe. La va a pagar máximo. A ver si lo recuperar mis cosas y que me maten otra vez. ¡Ah! ¿Ven? ¿Ven? Esto es diferente. Esto es. Ya le voy a enseñar a uno. Oh, Mofiante. ¿Por qué no apareció? Ay, me no quiso. ¿Era otro? ¿Otro? Mofiante. Mofiante, por favor. Pero son vigilantes, por favor. No, no quiero aparecer el mafiante. <risa> ahí está, ahí está. Lo vieron. Lo vieron. Me aguanté un golpe por ustedes. pero ya no quiero comer. Quiero comer porque con una muerte estoy más que suficiente, estoy más que satisfecha. Y esto es el pan de cada día en las noches, en las noches oscuras de en mañana. Se nota tanto cuando está Saomi, cuando no está Saomi, cuando no hay gente. Se nota un montón de diferencia de juego. Ahorita ven el montón de Mop que está Saomi. Que Saomi tiene un nivel. Eh, no sé en qué nivel está Saomi, pero es fuerte. Ah, ahí están las torretas atacando. Eso les va a pasar si ya acercas el perímetro de nuestro reino. Ay, tampoco sé si puedo decir eso. No, lo puedo, ¿no? No, lo puedo madres madres Madres. ya ya, no, no, no Así es, cobarde. <risa> ¿Qué pasó? tocar que se Ah, van a resetear el servidor. Pénense, pues, no voy a salir. No, que no, no vas a resetear, no dije eso, no. allá dice que vas a resetear el servidor. Dice resetear. Tocar a resetear. No, no, no va a. resetear el servidor. Bueno, de suerte ya te di otra vez me entiende todo bipolar que de día que de noche, ay se volvió, mira, todo el para otro chunk, otra vez el mismo chunk. Este chunk tiene una maldición ¿Sí? encima, tiene algo encima. Bueno, vamos a algún otro otro, le voy a enseñar los Bunyons, solo en sus inicios, solo para que los conozcan. No los voy a comprar. Uh, Vamos a las catacumbas, creo que están ¿Sí? No, Sí, no, sí. Las catacumbas son estas, que les decía que están ahí. Aquí es de ir matando. Ah, este no se puede así. No todos se pueden matar con fechas ¿eh? Así que los herbalistas, valen verga, de vez en cuando. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? A los herbalistas, nos excluyen, nos marquinan, no nos dejan ser nosotros mismos. Estas son las catacumbas, estas están cerca del spawn, pueden venir sin usar el menú, o pueden usar el menú. De ahí, ¿cuál sí? ¿El barco pirata no está abierto aún? Creo que no, pues sí, no, no, sí, no, no. Ah, las del Blaze, este, este, este, nivel no me gusta, el Blaze me cae mal, me cae de la patada, Maldito, Blaze, y por puta cobarde, que cada que viene aquí al centro se vuelva a regenerar. Y que vale 20 todo el trabajo que no hacen matar. Uf. Bien, va a ver, a ver, esto es lo que rompe las pelotas, porque estamos matándolo bien feliz, bien soft, bien no sé qué, y el cabrón va a pasar aquí en medio y se va a restaurar. La rompe las pelotas. ¿qué es ¿Qué es ahí está. No sé por qué. Ahí está, lo estamos para de matar. Estaba de funcionar el matar. Mírenlo, mírenlo, cobarde, miserable. ¿Cuál es la clave? No permitirle llegar ahí. El siguiente es este, las alcantarías. Las alcantarías son, la verdad es que no sé la decoración de este mundo si sí me gusta tanto esos Este son es tema más dark pero si sí me gusta. No voy a volar para que no me vayan a engañar, que no sé qué, que solo vuelo. Pero estas son las atentarillas. Igual, mock cheteados, o sea, aquí se van a dar los... Y pues sí, tiene esta temática de aguas negras, que es. La verdad es que sí me gustan las decoraciones de los, de los, yo dan no bastantes sé ideas en el momento de construcciones creativas. Porque yo me hubiera pensado en hacer el con salsa y agua verde. Que para comenzar, como un hecho agua verde. No sé cómo un he hecho agua verde. Me imagino que este es un bioma de pantano y que por eso hay agua verde. Me imagino ¿tú? y la lluvia ya me creía este es alcantarillas quiero ver el siguiente que está abierto el siguiente que está abierto es me encantarías luego está el oasis ah, el oasis es bonito, es otro mundo aparte o sea, no está así como chito en, en cerca del spawn es otro mundo de aquí me dejaron a la última vez la persona que me trajo aquí a farmear me dejó tirar mi chuchu y esta mujer era duro. pero no me la voy a ver ahí mismo. Y allá viene otro, y viene otro, y a ya! ¡No me me ¡Ay, sí, sí, sí, púdense, púdense! Entonces, ay, creo que este no le va a ser, sí, no le van a ser. Ay, no a hacer. Ay, no a Entonces este es el oasis, un poco, acá. creo que no puedo hablar. ahí creo que no hay Sí, es, <ríe> es activado, el y también acá. Cómo no te quiero cuando ese gesto, Loli, cómo no te quiero. Pierdes un corazón. Ah con lo habilidosa que son una espada right. sí, yo estoy defendiendo en un... esto Pero ir si a siquiera las tienditas para que los vean, right, ahí está ese es un nuevo mundo, ¿eh? nuevo ¿Sí? mundo construido para explorar y ya nos dejamos de aquí ah, siguiente tango el mausoleo no sé si está bien está abierto sí no sí sí sí, sí, sí está abierto eh, ah eso es el que siempre está vacío eh no sé por qué creo que no estaba bonapida los mods pero la decoración gente miren esta decoración rechule no hay mods pero hay ideas ideas de donde tener ideas para decorar hay. No hay mod, pero hay decoración. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué suena? ¿Por ¿Qué ha pasado? Voy a regresar a la porque tanto que suena ahí. el disco. Bien, si vamos a entrar al disco, a ver qué ha pasado. Creo que ustedes no van a poder ver nada, si hay algo ilegal. <risa> algo ilegal que mire? Ah. La cosa ilegal que hay que ver es que los líderes está en vivo en Twitch. Si quieren ver ¿qué, qué va a jugar hoy. Estoy viendo que es como... No sé, es algo de guerra No sé qué está viendo ya voy a ir ver igual que está estudiando. Y tarata, no, pero es el ruido del fero, ¿no? Sí, por lo Loli nos debe un evento especial. El servidor llegó a su meta. Sakura se puso de violenta a gastar dinero hoy. Sí, ¿no? Eso significa y exploramos la meta del servidor, ¿no? Sí, la Sí, sí. No sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, es el oro va a haber evento especial, ¿saben que si hay evento especial igual lo voy a transmitir una de las metas, LOL no, ya también, en el stream. ah, te, estabas en stream hace rato, ok pero la primera, la meta que estaba en vivo si estaba, se si completó, no, o sea ya está, se logramos mm. Bueno, sigamos con los cuentos, viéndolos de ojito, porque en algunos no me voy a traer a matar nada, pero me mata, me mata. O sea, solo a ver, a ver, sería más sabio botar todo e irme con el mínimo ¿no? antes de perderlo todo. La sabiduría sería deshacerme de todo y luego clasificarlo. Como para eso tengo estos barriles y no me voy a decir nada. Voy a oír Ah, bueno, ya que tengo bambú les voy a enseñar otra dinámica en el server, que es la de vender. Y vender es tan fácil como vender y les va a abrir esta GUI y con esto ponen cosas que vender Entonces se puede vender carne zombie y le dan vender se sale y pum dinero se puede vender carne de zombie y eso es nuevo y eso es horriblemente explotable miren a la sakura rebanándonos en la cara lo rico que es niña sos millonario Ah, por ahí quedó mi compra que está 320 artículos por 352 dólares bueno no 352 donjon estoy diciendo dólares que ganan que fueran dólares pero no no son dólares son dólares Se tocó, parece ser un loco. Porque se, se tocó. No Porque ya los siguientes reinos que faltan son horribles y no voy a perder mis cosas por andarlos paseando aquí. Vamos a funcionar fix, fix, fix, es más cortito, no. Así sí funciona. Miren, esa mujer como ha gastado. Sí, es una tremenda. Sí, entonces ahora vamos al no, ¿sabes qué? Si no, a el no saben que señor señor me a arco y flechas. Voy a hacer que de entrada encuentre algo fuerte y la barba. La barba de entrada. ¿Quién nada. Quince nada. Este. Vamos, vamos al modo serio. ¿Está abierto? Sí, no, sí. ¿Sí? Ay, que, estoy... <risas> El que está vacío uh, siempre que vayas a la tuncheon, ¿sí? sí, sí, siempre ir a la tuncheon para ir creciendo ¿La invasión? Oh, la invasión invasión, ¿está abierta? sí, sí, sí está abierta a ver, en la invasión creo que sí, estamos aquí con los plays Bien, por suerte sí son más grandes estrellas. Sí, no. no iba a poder responder. Ahí sí, ya está. No voy a ir a buscarlo porque después hay un... Ay, ay ¿Qué es ¿Qué ¿Ven Voy a correr y voy a salir. Voy a salir. Voy a correr y voy a salir. Correr, ni no me voy a salir, voy a, salir me voy a esconder. No, no, no, no, no, no, corre, correr, correr, correr, correr, correr, correr, correr. Correr. Es Vamos a ver si le encuentro. Es corto, pero la oscura. Esto también está cerca del spam. Pero igual, siempre es más fácil ir así. Yo me voy a dormir, sigue haciendo streaming hace muy bien. Eh, hey, ¡Gracias! Gracias, sobrina, que me abandono. Debería decirte sobrino. Sí, no. Feliz noche. Bueno, aquí hay un solo mob, pero es un mob muy fuerte, ¿eh? Por lo para el que se diviertan, se los voy a enseñar así de lejitos. Así de lejitos, ah, ¿no? ay, este no es con flechas. No se deja de dar con flechas, olvidenlo. Ven, esto es lo que digo: hay discriminación. Esto es discriminación con los herballistas. Nosotros, los arqueros, estamos siendo discriminados de la <risa> Este, ¿qué más? ¿Qué sigue? Eh, la conquista del capital de, no sé si está abierto o no está abierto. Eh, dice batalla de los antiguos, este sí está abierto, que No es discriminación No, porque no hay juegos donde se le den ventaja solamente a los herbalistas. No hay. Decime uno, así no, no es cierto. Voy a publicar esto y van a ver que no es cierto. No es cierto, admin. No hay un nivel donde los barbalistas se vean únicamente beneficiados. Bueno, en este coliseo enorme, gigante está el PIP. Ahí está. No, ya no está. Ya no están. Ah, no, sí está. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? ahí está. Y para que no puedan hacer trampa, está bloqueado el Así que tienen que. Pasar por los veadores que son nivel 70 y lo voy a llegar al clip. yo me los vuelvo. Me lo salgo. <risa> Solo necesito una dungeon donde solo los arbolistas se vean con ventaja. Ahí donde tenés la ventana solamente. que el... Literalmente... Tu arco se rompía. Ah, no, no es cierto, pero hay un montón de niveles de mobs que no se dejan vencer con, con, con el arco. Está bien podido. Porque sí, el pit sí se deja tocar con el arco, pero los que no, los que no, estamos siendo discriminados. Porque igual te puedes chingar al pit con la espada. Así que no, estamos siendo discriminados activamente. A matar a ese suelo porque es una forma muy gay de ganar. ¡Ah! Odio cuando tienen ese poder de mandarlo a uno en la Sí, sí, sí. Pero no es nada fácil, no si ninguno es fácil, si tampoco con los arbalistas es fácil. ¿Vos crees que es fácil para los arbalistas? No, no es fácil. Pero no hay ningún nivel que sea como, por ejemplo, de saltar, saltar y con puras flechas. O sea, no hay no, no. O sea, que se vea el amor a los arbalistas. Ay, ¿puyo? ¿dónde sale esa flecha? No sé, dónde no salió. Bueno, vamos the next the next one. Young, voy a abandonar esos servicios por ahí. Me voy a proteger por aquí. <coughs> Eso fue el, el coliseo. The next one young is, is is esfera oscura. Hemos, si adoptan y a un lugar extraño, pareciera que no quieren poner a prueba. ¿Está abierta? ¿Está abierta? ¿Está abierta? está abierta? ¿No está abierta? Sí, sí, está abierta. Ah, que estuve con tu hijo hace poco, Loli. ¿Y qué hijo? Pues voy al mundo. Se los voy a enseñar. Ay, otra vez. Otra vez, en serio. Este sí no me lo voy a ir tan ¿verdad? No me la voy a echar. ¿Qué? Solo les voy a enseñar el diseño así y voy a oír. Porque aquí, 120, no, no, no, no, no. Patitas para que te quiero. Bien, muy bien, muy bien. dungeon. ¿Sí, es la mansión vampiro. Hemos descubierto la ubicación de los vampiros. Esta mansión no puede entrar por obvias razones, porque son 120. Pero también está cerca del spawn. O según no hoy mi lógica está así, ahí está, cerquita del coliseo está. Este. Entonces, este es el de los vampiros, igual el 120, cosa que no voy a destruir ahorita, es mentira. Me van a ver en cuanto entre y me cae un montón. No olviden, no me llevé a mi Olviden. Siguiente dungeon. La siguiente dungeon son las ruinas. Estarán abiertos. Sí, no Sí, no, sí. Sí, sí, están. Ah, es la de Thor. porque dice dicen las ruinas y no dice Thor? Bueno, ya sabemos de Thor. Que sí, sí, ya sabemos que aquí está Thor. Alguien ha estado queriendo matar a Thor y a Thor un montón de madera mal puesta por todos lados. Que le vamos a tirar un solo flechazo a Thor, solo uno, solo para que ay, me mate. No, huir, huir. Va, eso, eso, eso es Thor. Ese es el poder de Thor, la furia de Thor. Lo que es Vale. Ya se las mostré, ahora voy <risa> Sí, ya sé que no me conviene andar ahí. Merecer a la furia de todo. Solo se las quería enseñar. Vaya, este. ¿Y qué? Um, <risa> algo que me dicen que no debería entrar la última, yo Algo mero. Sí. Voy a entrar y voy a salir rápido. ¿vale? Voy a entrar. ¿Sí? ¿No? ¿Se ¿No? Si sí, se puede. Va, tengo home, pleca, home. Ah, pues puya, ni siquiera terminé de entrar. Ok. ¡Ay, ¡Ah, su puta! No logré poner home. ¿Saben qué? Vamos... No, no puedo mover la cámara aquí. Ah, oh, no, no puedo. Bueno, lo intenté. Creo que dar tampoco tampoco con la niña. Así que, ¡vítense! me ¿Es que no a, ¿Es que no, no a matar? me a matar? Ah, es que hay todo eso. Ah, hoy sí. Si, eh, dos, huir. Va, no logramos ver qué bien. En la última dungeon, pero vieron que me mató de entrar porque donde uno está, ay, qué cosa de esa, en el del rabo, no sé si el modificado, pero puede ser. Y me arrepiento por haber entrado, me arrepiento. Pero se los mostré, les mostré un peste Ah, por eso ahorita estén, no no pero no te lo guía, tío. pero igual creo que sí recuperé las cosas pero a ver flecha le la le espada llevaba la espada encima no sé si llevaba la espada encima <ríe> no sé si era espada de lograr o yo tengo una fascinación por perder esa espada no que está apretando la andaba encima y recuperé todo con <ríe> el pack. <banco. ríe> Y eso, y eso yo creo que ya voy para bastante tiempo transmitiendo, una hora y media. Eso ya es suficiente. Como primer recorrido al tuyo, a mi torre, al reino, a cada uno en la cumbria. ¿Qué puedo hacer en la siguiente transmisión? Creo que en la siguiente transmisión podría, sí, podría transmitir el juego de Sao, Zap Game, Zap Game, Play Games, Playing Game, no sé. No sé, yo voy a inventar qué práctica siguiente vez. Probablemente ni siquiera, o sea, eso es una otra cosa. Eh, y bueno, les pues voy a estar el último. Ah, aquí está la otra mitad de la torre que no les había enseñado. Ahora que es una oda a Isaac, ya que tiene un corazoncito. Dije, bueno, que sea un ser vivo Entonces ahora es Isaac of Fighting con carita de Isaac y con un corazoncito de love for my esposito. Y con velitas de todas románticas. No sé en la necromancia qué significan las velas negras, pero ahí están, con velas negras. Ya voy a averiguar qué es. Eh, buenas noches, Loli. Gracias por haber estado en esta primera transmisión del servidor. Gracias por apoyarme en un intento de exprimir para ver si más gente se suscribe a nuestro server. Que siento Dios mío? solo porque me gusta. Eh, y pues sí con 133 creo que estamos bien creo que media hora de algo más no tiene sentido así que me voy a ir despidiendo chao gente Ahí queda grabado esto lo pueden ver más tarde o otro momento voy a salir solo para que tengan la publicidad de mocha en el estudio y luego pues nos quedemos con la hermosa vista el logic de Minecraft que siempre tiene un nuevo mensaje para nosotros. Es lindo, okay. Así que, oh no, es no hace poco que es also Awesome Trilingo. siguen con esto. Termino la transmisión. Voy a dejarles el gatito de cierre. Tenemos un gatito para el cierre, mismo que abrió el stream a cerrar y les voy a dejar un minuto el gato para que siempre tengan la oportunidad de ir <música> y unirse al discord y al mundo conmigo y conmigo. el reino okay. y los dejo muy como por un minuto y música de fondo